Hola, hola, hola mis queridos amigas, amigas, amigos, amigues eh, Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches Depende a de qué hora estés escuchando este video Voy a tratar de hacerlo lo más rapidito posible Para que no se me haga tan largo como el de ayer lunes Bueno, hoy martes nos toca el sol en Tauro Así que... Antes te quiero recordar, si lo estás escuchando por YouTube... suscríbete al canal de YouTube, dale like al video... Eh, ...así me ayudas a llegar a más personas... ...si lo estás es escuchando por Instagram, lo mismo... Eh, ...compartilo, compartilo con tus amigos, con tus seres queridos... Eh, ...esto la verdad que es un curso de astrología completamente gratis... ...y que si lo seguís paso a paso de acá... Al 25 de noviembre, que va a ser el video 320, eh, te podés eh, graduar de astrólogo en el CAF, el Centro de Aprender Astrología Fácilmente. Y súmate a nuestra comunidad. Eh, bueno, hoy sí nos toca el Sol en el signo de Tauro. Esta combinación del Sol en el signo de Tauro. Y como siempre digo, esta su parte de luz y su parte de sombras según las palabras claves la parte positiva de tener el sol en Tauro es que los hace reservados los hace muy estables y muy determinados esa parte sin, esa parte más oscura o sea las palabras negativas es que lo hace Gregario o sectario como lo quieras eh, tomar lo hace muy rígido y muy obstinado a aquella persona que nació con el sol eh, pasando por el signo de Tauro bueno, mañana nos toca el sol en Géminis, así que por el momento te digo hasta mañana eh, nos amo eh, recordar sumarte a nuestro eh, canal de telegram, a nuestro canal, no a nuestro grupo de telegram, cada vez somos una comunidad más grande t.me barra curso de astrología y ahí hablamos de astrología para qué? para seguir avanzando, chao hasta mañana <música>